En el cual nos pudiéramos conectar para que ustedes pudieran tener... Así sea un, un pequeño abrebocas de lo que se viene, de lo que estamos No están viviendo, diciendo de, absolutamente de nada. Lo único que lo querían era que la gente viendo, viera que andaban ahí en Dubái. Eso es y todo. Pues, eh, es porque y no hay un tema, no están hablando de, nada concreto. Las personas se dan cuenta... O sea, las personas que llegan a, a Omega Pro a las oficinas se dan cuenta que esto es real. Que no es simplemente un registro, una empresa que se hizo, leía de alguien. ¿El registro cuál? Normal, ¿El de la FCA? Eh, y y siempre es no bueno mostrar algo en los eventos, en las, en las eh, presentaciones, porque es muy bonito cuando, cuando todo tiene una, un sentido y todo tiene un resultado. Por eso en las reuniones, cuando yo siempre estoy, algo que pongan el video de uno de los eventos de Uruguay, porque todo se ve muy bonito y todo se escucha desde un salón de una manera diferente porque en un salón la perspectiva se ve hasta pequeña de pronto en un café cuando tú presentas el negocio se puede ver inclusive como ah, y solamente es un plan de inversión y ya pero definitivamente la persona que está presentando el negocio debe pensar en grande y es lo que los quiero invitar para que tú puedas pensar en grande en este negocio tienes que estar en todos los eventos Absolutamente en todos No sé cómo van a hacer. Sé que ya. ahorita vienen los diamantes eh, Para un evento, ahorita en Panamá Ahorita viene eso, Pokémon Diamante Pokémon Esmeralda y, y Pokémon Ruby Es que sí entendí la referencia Uy, hay, vea la pregunta que le hicieron para poder Andrés, tienen información De cuándo tienen actualizada la Aquí licencia la En la FCA la que Ya que están allá acción. directamente en las oficinas Desde Es una de las que objeciones la Más recurrentes las Gracias por su liderazgo de y crecimiento Esta pregunta la hizo Juliana García Saka, Wersin, Voy a poner yo también Tener muy claro quiénes son esas personas Y en la confianza que les estamos dando Créeme que ellos no van a hacer un negocio Para que se cierre en tres años Ya vamos a cumplir cuatro. Ellos quieren un negocio obviamente billonario Algo que les genere No solamente muchísimo dinero Sino que puedan beneficiar a una cantidad de personas Inimaginable a mí me Es algo am... que lo tengo yo supremamente preguntado claro. pero todavía eso. me dicen como ay Bogdan eh, será que el trading porque se supone el, que yo soy que pasó en Ucrania, líder afectando porque esta reunión el, es de el, el, líderes y qué si lo afecta cómo que, lo afecta? qué pues obviamente en el trading a todo el mundo nadie es nadie es eh, inmune a que las situaciones del mercado pasen de alguna manera pero mira Ahí te están pagando. Tú vas al back Ajá. El Tú exactamente ahí, como funciona un esquema eh, Ponzi. Nuevas, nuevas cuentas. Puedes hacer lo que quieras con él. ¿Por qué? Porque no está trabajando en Forex. Entonces, porque Forex sí de se ve afectado, de el... afectado Entonces, hasta el... cierto punto. No porque el dinero viene no directamente de, dinero de, de, de, que que de la gente. A pesar de que haya una guerra, siempre y cuando esté entrando gente, le pagan a la gente. Muy, muy sólido. No se ha afectado por Pero, cosas que suceden en el mercado real, porque no es un mercado real, el... es un entonces, Ponce. todo esto lo que estamos viviendo. Y de pronto dirás, ¿no? Es que vos te a hablar con ellos, es que eh, Andrés estuvo en Dubái, es que estuvieron en las oficinas, entonces, claro, van a creer. Pues les cuento, señores, cuando todos comenzamos, todos comenzamos con un papel y un lápiz. Y simplemente viendo una visión. ¿Quién es el que la transmite? La persona que te la presenta. Entonces tú te tienes que concientizar: número uno, en qué negocio estás. Número dos, tú para dónde vas en el negocio. Y número tres, cuál es tu visión frente al negocio. O sea, ¿cuántas personas quieres eso es... beneficiar con esta gran. No, eso es lo que quieren. Y tú quieres. O sea, todo, todo se resume te en meter gente invierte todo lo que quieras como dijo hace poquito Juan Carlos Reynoso oigan. todos los inversionistas se arrepientan a los 14 meses o a los 16 meses porque no invirtieron más y eso es lo que está sucediendo se están dando cuenta de que tenemos una gran compañía que está cumpliendo oigan volver a disparos, reinvertir el dinero con, con para que el dinero no salga de Omega Pro obviamente tienen, eh, no son perfectos tienen eh, algunos retrasos tienen algunas cositas, pero es normal maneja tú una compañía y mira toda la proyección que quieres y pues créeme que vas a tener retrasos de poco falencias, cambios todo eso es muy natural en una empresa, cuando tengas empresa te vas a dar cuenta, ustedes que son empresarios lo saben más claramente o sea que están Entonces, teniendo retrasos cuando en vemos los pagos todas estas cosas lo vemos muy natural lo vemos que realmente está sucediendo la confianza que tenemos en los dueños tenemos que confiar en las personas con las que estamos ellos siempre van a hacer Hola, ¿nos puedes hablar sobre la regulación correr. de la FCA? Ah, ¿Qué no sé cambios hay? Ya que nos preguntan harto sobre eso. Que que Tres personas contándome a mí Insta, pues, Pidiendo sí, respuestas sobre la, lo, lo, de, lo de la FCA Yo jamás voy a vender algo, eh, algo seguro Sé que el negocio es estable Ya ellos vieron ahora, es esas preguntas mercado, Pero vean eh, cómo las evitan es que Lo que sí sé es que aquí nadie nos va a robar el dinero ok, entonces lo que estamos es realmente graben esto, eh, lo que él está digo, diciendo que, que nadie les va a robar viviendo, el dinero para que cuando Megapro se vaya que llevamos, se que llegamos, y deje a todo el mundo con, con las inversiones país. y las cuentas cerradas vayan y le cobren a este es, señor apagado, han, eh, cumplido todo eso, entonces el pasado que tenemos realmente es lo que nos da la estabilidad de la compañía, lo que ha demostrado que sí que sí están haciendo las cosas de la manera correcta. Saludos, puedes que ampliar la información esta, sobre esta noticia? ¿Cuál noticia. Estamos dando cosas hasta que tú tengas la mejor vida. Y es así, porque nosotros seguimos trabajando, porque no... Super, es, Superfinancieras y supersociedades lanzan y campaña contra captación de ilegal de dinero. ...que nos está dando todos estos beneficios, todas estas Realizan jornadas Entonces, para informar sobre los riesgos es que, que deben evaluar antes de tomar decisión e invertir en criptoactivos porque, y plataformas que operan en Forex. No, existe, no, no he encontrado una similar. Realmente, algo que te pueda dar esa estabilidad. Y este, la superintendencia sí, financiera y superintendencia de sociedades lanzaron pues una campaña contra la captación no ilegal visto, de dinero y otros esquemas. Y, y tú lo estás viviendo. No, oh. pidiendo, no tienes que estar... Vea, esto se da en medio de investigaciones no no que hemos realizado en esta emisora dinero, sobre algunos negocios dinero, que no, no están que regulados, autorizados por la superfinanciera como Generación Zoe y Omega Pro. Pero si pones un poquito de empeño, vas a tener los resultados inimaginables. Aquí le ponen... Está más interesante. Esto? Está más interesante, si interesante los enemigos, comentarios que lo que está hablando este maestro de pronto quisiera lo Es por las miles de denuncias Tom, por la estafa de Airbnb Club. Están teniendo. Realmente, ah, es que ellos empezaron. Yo no me vine aquí a, bueno, me relajé un poquito aquí en Dubai, pero también se, hemos estado trabajando. Me interesa obviamente que las personas que pudieron venir acá pudieran ver la, la misión la visión de la compañía conocer a los dueños de primera mano en los comentarios que les, les dieran una mentoría corta porque el tiempo de ellos es y también lo que pasó con Zoe todos queremos tener ocupadas. una mejor calidad de vida Entonces, pero también debemos tener una claridad es, de la información con las que personas es que, que nos hacen rural, ese tipo de objeciones mínimo, diamante azul, mínimo para que te dejen entrar a las oficinas si vienes en un grupo mínimo debe haber un diamante azul o dos o ya diamantes o sea es algo de, de sectario es algo hay donde hay un Dubái, esquema organizar un viaje para Dubái, para que me dejen entrar a las oficinas ah tú eres oro listo organízalo pero créeme que no te van a dejar entrar oigan por qué porque ellos también tienen un selecto digamos que una una oigan eh, una forma de trabajar y obviamente todo esto es por. O sea, si opinión. yo tengo objeciones. Ojalá todo el mundo. Y si yo mal. quiero ir a las oficinas de Omega Pro a hacer preguntas, entrar. A no puedo Entonces, ir si no, no, no, soy no soy un rango alto. Oigan eso. ¿Y qué tal que no en oficinas? Entonces no harías nada. Oigan hay eso. Hay eventos, hay giras, hay todo. Todo lo estamos poniendo para que tú puedas crecer. Pero te voy a decir un secreto. Oigan. Yo, Andrés, todas las personas que son de Diamante en adelante empezaron realmente a crecer cuando se despegaron de sus patrocinadores. Ellos mismos pusieron todas las opciones para que sus equipos empiecen a crecer y que ellos se volvieron cabeza de equipo. O sea, y básicamente lo que hay que hacer no es meter gente. No como seguidores, sino como líderes. Y un Diamante no es un seguidor, es un gran líder. Se le pone el nombre la que sea, es que señores, líderes, a, o sea, a ese captadores de, de eh, personas. Panamá como diamantes. Porque esa información no se la pueden perder. Y ahorita Andrea nos dijo que iba a haber un lanzamiento muy importante que puede cambiar la historia del network marketing. Y pues yo no me lo quiero perder. Vos, Andrés. <risa> por supuesto que no, por supuesto. Bueno, Primark, esa esa era toda la información que les queríamos compartir. Estamos muy contentos. Ignoraron de totalmente las preguntas del chat. De con ustedes este, este ratito. Tan totalmente agradable. ignorado. También les queríamos compartir en el lugar hermosísimo que estamos. Pueden ver atrás eh, eh, el Bus Califa, eh, una. El Banco mega producción <risa> extremadamente hermosa. Y ya para terminar, si me lo permite, les voy a mostrar aquí por encimita un poquitico de, de el hotel en el que estamos eh, hospedados. Estamos acá. Eh, gloria a Dios, Gloria. Se me está desmayado ahí. Equipos de <ríe> estamos eh, en, en un hotel, estamos en un hotel a todo el frente eh, del Bus Khalifa Es uno de los hoteles eh, más lujosos que hay acá eh, en Dubái. Es un hotel que está. ¿Eso, eso, eso eh, en al qué afecta ultralor? El Mall Dubái. Es, es un hotel pues donde, pues eh, no sé, creo yo que solamente eh, eh, se hospedan eh, eh, personas. Eh, digámoslo así, millonarios eh, eh, en el mundo, y pues, eh, gloria a Dios, eh, nosotros... O sea, no se podía per permitir pasar la oportunidad de de, de de trabajo pues aquí de, estamos de presumir dónde estábamos, o sea, no... La idea de esta transmisión no era aclarar dudas, no era que la gente haga... La, preguntas. La, ansía, la, la, la, la idea la era es mostrar tanta, esto, tanta, esto tanta, tanta laboral, para que la gente que, hay, que esté indecisa que diga: y no, que, voy, que voy a entrar porque vean dónde carencias. están ellos. Yo eso, quiero estar ahí también. Trabajen en sus mentalidades, trabajen en desarrollarse. trabajen en... Pague, muchas gracias a vos, gracias a Bogdan. Qué información, qué energía, papá, nos dejaron, pero súper conectado. No, no si no no la información? No dieron nada interesante. Idea, absolutamente poderoso. Absolutamente poderoso. Varias cositas, voy a aprovechar aquí el espacio que hay, hay algunas personas todavía para los anuncios parroquiales. <risa> Ando haciéndolo por ahí. Muchachos, el evento en Panamá, el evento de diamantes, el evento El Viaje de Lujo de Diamantes, va a ser el 4 o 5 6, Vean cómo 7? él estaba Lo leyendo todos los mensajes. Al alto nivel para todos los y le da prioridad solo la a la gente que com comenta cosas que les interesan y de no comentan que tenemos cosas que ir, tenemos que eh, estar allá. en contra o sea, lo que la gente hacer, está preguntando sobre nueve, la FCA únicamente, cuestionamientos parecer, que le hacen eso no lo personas apenas nosotros somos como cinco mil o sea que tenemos que reservar esos cupos van a aperturar la venta de las entradas en el back Office en los próximos días apenas hagan oficien Allá en Dubai les dijeron sobre el registro de la FCA Oigan. muchachos no nos enfoquemos en lo que no hay Ajá, qué muchachos, interesante financiero que nos da todo, o sea, todo, ah, todo, qué todo, interesante. Estamos, nos están entregando tremenda información. Sí me dijeron, pero no les voy a decir. Y, y preguntando qué pasó con el registro, que si les aclararon. Sí me dijeron, que, pero no les voy cuánto? a decir. Chachos. Sí me dijeron, ¿no? pero no les voy a decir. OMP Money no nos ah, da qué nada. interesante. Rendimientos, OMP Money no nos da red. OMP Money no nos da absolutamente nada. Estamos es en Omega Pro. Ah, tiene, pues ya. Un financiero que no está ah, llegando no, al vale. éxito y a la libertad. Cuando esté, pues la, la empresa lo anunciará. Hay que entender ah, que eso es un producto, que eso es aparte, que eso tiene sus Ah, propios, eso nada, nada que ver, no tiene nada que ver. problemas que la mayoría de la gente en la red entorpecen en todo. Ay, ah, ay. ponen a mandar comunicaciones a la FCA, ah. Medio, si eso es Ah, entonces. Y entonces si antes galeta, presumían que tenían ese permiso y, lo y se lo enseñaban a todo el mundo. El producto, Pero ahora como no, lo es decir, eso no importa, eso no, no, no. Seguimos trabajando, se llama Omega Pro, Ajá. se llama las licencias de trading que nos dan un interés compuesto. Centremos mm. en, en eso. Ah, muy Empiezan bonito. A llegarme artículos, otro tema, artículos, que publicaciones, que la ah, Radio, que Muy que no sé bonito. Qué, que, que Omega Pro, que no está autorizada. Vienen remasticando lo, de la, lo del año pasado, en mayo, de la superfinanciera. Muchachos, <coughs> cuando la gente hable de eso, dile, no me interesa escuchar eso, hagan esa vaina. <risa> va muy buena respuesta, muy ¿Sí? a profesional. A, a mí me mandan un enlace y yo esa vaina ni la miro ni la leo. Muy Entendamos profesional. en el momento que estamos, estamos en un momento en claro. que los negocios cambian siguen remasticando eso de la superfinanciera yo vuelvo le digo a la gente ¿cuál es licencia eso hombre? por dios no ¿dónde el Bitcoin <risa> tiene licencia? Parte no por no dios gente la gente se sigue y se sigue y se sigue haciendo millonaria la gente no que sigue, por se dios una licencia que un medio de comunicación dijo que de la superfinanciera financiera chachos olvidémonos de eso no nos centremos en eso yo sé que la gente tiene esa inquietudes olvidémonos de lo que dice la, <risa> la superintendencia ¿qué, ¿qué son ellos? Cambio, ¿qué es una superintendencia? ustedes están ganando plata ustedes siguen metiendo dinero cuando esos cambios llegan y le están tomando... To no, pueden hijo, ser tan descarados. Siempre han tenido, no. han tenido la información y, y, el, y el poder. No van a estar de acuerdo. Pero recuerden que vivimos en un mundo no donde todo está cambiando muy, muy, muy, muy rápido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quedarnos con lo que hay. Está eso Mega Pro. Vienen cosas gigantescas. Muchachos, con lo que viene adelante, el banco va a ser una pequeñez en, en comparación con lo grande que se va a venir en esta compañía. Entonces, muchachos, ahí ¡Qué increíble! El, el, el sermón. sermón es este, increíble! Eh, eh, vamos con toda. Recuerden, a El nivel de descaro. Recuerden que estamos en reestructuración. De no puede ser. Los grupos Infinity, quédate en un solo grupo, por favor. Yo sé que hay mucha gente que no lo ha hecho, pero les pido el favor, liberemos los espacios. Quédate en un solo grupo Infinity y conéctate al grupo de Telegram. Yo lo voy a dar muy fuertemente al grupo de Telegram porque en unos meses no WhatsApp. No tiene sentido que uno se desgaste mandando información a 20 grupos cuando en un solo grupo de Telegram se va toda la información. Entonces, por favor, quédese en un solo grupo. Eh, todos unas en el grupo de Telegram, por favor, en el grupo de Telegram, si tú necesitas ingresar a una persona. ¡Qué increíble! A igual, a ir, unete, ah, qué increíble! <ríe> o sea, la respuesta, si yo, clase, o sea, yo me esperaba mando, algo día, más. Dices, únete, únete a este grupo. Más ¿listo? profesional. Pues, muchachos, seguimos en la agenda. Hoy tenemos la presentación a las 8 de la noche.